Sí, volvemos al living para recibir a nuestra próxima invitada del día de hoy. Estamos con nuestra amiga Mika Mendoza La señorita Mendo Sí, <risa> sí, Así venden ahora. Me Muy bien. Ver, es divertido. Ah, ¿Cómo estás, Mica? estoy bien tiempo, todo Es interno. verdad. Hacía bien. bastante, no nos visitabas, pero cierre de vacaciones de invierno, claro. último fin de semana que tienen los chicos para salir a disfrutar y en familia y demás. Y queríamos tener la recomendación de nuestra experta con sus propuestas gastronómicas para, en este caso, salir a tomar una rica media tarde. Exacto, una rica media tarde y de qué calidad. Porque las cosas que van a dar acá son hermosos, Me encanta. ¿A me dónde encanta. nos llevas hoy, Mica? Hoy, Albina, una uh -huh. pastelería, café, que está en la calle de San Martín. Ajá. Así que es muy cerquita de la ciudad para que lo encuentren fácil. Perfecto. Y hermoso el lugar. Súper nuevitos, hace poco abrió, así que sé que va a ser novedad. Dale, pues presentamos el video. Mendocinas, encontré el lugar perfecto para ir a tomar un té con amigas. La pastelería más colorida y tierna la encontrás acá, en divina. Una cafetería que abrió hace muy poquito en la calle San Martín. El lugar es precioso y vas a poder disfrutar de café, té en hebras de un montón de sabores y la pastelería de vanguardia más bonita. ¿Qué es la pastelería de vanguardia? Porque yo no tengo ni idea. Es una nueva forma de hacer repostería en la cual se integran un montón de nuevos ingredientes y técnicas mucho más novedosas para lograr nuevas texturas y sabores. Yo probé este postrecito que no solo se veía hermoso, sino que estaba súper suave. La verdad es que es muy diferente a otros que he probado. Mi recomendadísimo lugar son los macarons. Nunca había probado unos tan ricos, les juro que me encantaron demasiadísimo. Además no me digan que esto no es lo más tierno que han visto. También hay un montón de opciones mucho más clásicas como esta matilda de chocolate. No, no les cuento lo que estaba, la tienen que probar. Entre otras cosas, también comí. La tostada es francesa eso. con Nutella y banana y las trufas estaba todo delicioso. Es un súper recomendado Mendo City Seguinos para más reseñas en Mendoza. ¡Qué rico! Qué rico. ¡Cuántos colores! Ay, ¿qué son los colores? Es una, es una cosa es que super más claro. chiquita de colores y es como... Ah. Me encanta, ese. Espectacular Y lo, no, lo me acompañaba, entran. claro Con esa música francesa, francesa Porque los macarros Todas esas, recet esas recetas Todos Vienen de allá Bueno, sí, olvídate La carta y cosas Están escritas en francés Porque todo lo que es La pastelería vanguardia Viene de allá claro, Francia, Entonces hay un montón De técnicas, ingredientes Que son Muy casa, la estética macarros. El local también Muy, muy linda bonito linda sí, muy bonito, bonito. Además es de una chica Que empezó con un emprendimiento De pastelería ah, Y bueno, ahora se puede Abrir su local Toda la decoración La hizo ella Una genia Una mujer reemprendedora pero imagínate En este momento Estar Es difícil tiene el local nuevo. Sí, sí, sí. Emprender. Por eso, bueno, sin está nubes. bueno porque lo pudimos mostrar y mucha gente se recopó para el día del amigo, explotó el lugar. ¿Qué también. ¿Sabes que me encanta a mí? Y los macarons, no suelo verlo en los locales así listos para que vos los puedas comer. Ajá. Acá había y de un montón de variedades. ¿no y de entendés? colores. No. <risa> y de colores, que Me es muy encanta. importante. No, pero estaban muy ricos de unos de frutos rojos, de trambuesa, Ajá. como que tenían un montón de variedades, estaban exquisitas. Qué lindo. Destacabas también, Mica, que hay pastelería para celíacos. Exacto. Algunas opciones intactas, que eso está buenísimo que lo tengan presente en los locales. Siempre son los videos al final, claro, si tienen eh, para celíacos y opciones para veganos. En este caso, yo para veganos no vi, pero okay. para celíacos ahí estaban y habían varias opciones que estaban muy lindas. Muy bien. De este lugar también me gustó mucho que había una persona, una barista encargada de hacer la cafetería, uh -huh. Lo que está genial porque sabes que te están haciendo un cafecito claro, rico. Y siempre me preguntan mucho por dónde ir a tomar té, eh, una casa de té. Acá tienen este agregado de que tienen té nebras, claro. un montón de sabores y estaba riquísimo, así que si sos fan del té, también este lugar te va a encantar. Claro, no es el clásico saquito de té que está en no, cualquier lado. La. Sí, Acá tenebras. tenemos una variedad que traen la, la teterita. mí me quedan todas las todo cosas. el ritual. El ritual es, del té. Exacto, Sabre. la té. Es este. como un mimito, ¿me entendés? No es solo ir a comer. Me tenés encanta. Todas esas cosas lindas. Ay, me encantó este lugar, así que está muy bueno. Muy bueno. 10 de 10 entonces para Albina, ubicado en calle San Martín de Ciudad. Este último fin de semana que tenés de vacaciones de invierno, o si te quedó pendiente, capaz que un festejo del Día del Amigo. Ay, ah, totalmente. Porque los que tienen varios grupos se tienen que ir turnando, buscando el momento. Esta cafetería puede ser una gran opción, o si no, cualquiera de los recomendados de City que allí nos dija Nika en su página. La puedes seguir en TikTok, o que es su fuerte, obviamente tienen de seguidores, también en su página de Instagram, donde vas a ver muchísimas propuestas gastronómicas en Mendoza, donde tenemos un polo muy importante, sí, claro, ¿no? Que en va cuanto creciendo. a lo que es la comida riquísima que tenemos acá. Así que para conocer nuevas propuestas y no terminar siempre yendo al mismo Por lugar. Por supuesto, ¿no? me Exacto. encanta eso, la variedad. Tal Todas las semanas hay videos nuevos para que la gente pueda conocer lugares. Como Albina fue el último, tienen que ir sí o sí con reserva porque el local está explota. Claro. Es muy el local bien. del momento. Ah. Y bueno, olvídate, también todos los locales que quieran trabajar conmigo para que los mostremos acá en el programa, en TikTok. Por supuesto. Pueden escribirme porque la verdad está genial y yo me super divierto. Me encantó. Gracias, Mica. Gracias, el trajiste el sorteo. Eso. un sorteo. Exacto. Para todos los que se han intentado con Albina, acá con los chicos les traemos un sorteito que en su Instagram van a poder ir a participar. Muy bien. Así que ahí va a estar el premio para que puedan disfrutar una rica media tarde en Albina. Me encantó. Atentos entonces a nuestras redes sociales, arroba mejor de manana hoc. Ok. Allí vamos a estar publicando el sorteo con los pasos a seguir que van a ser muy sencillos para poder participar por una media tarde de desayuno para dos personas en Albina. Gracias, Mica. Gracias, gracias. Siempre viene con sí, es Pedro. No me liste, siempre me con encanta. Regalito.